Ok, ¿cómo llegamos aquí? Por el camino correcto. Anime desde un punto de vista distinto. Todos los sábados a las 8 de la mañana. ¡Epa! Manifestación humana donde se interpreta la verdad y ficción con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Eso es, arte. Una conversación con las palabras necesarias para que el asunto que toque no sea una pérdida de tiempo. La expresión favorita de genios y charlatanes. Un ambiente ruidoso, difícil de comprender y de habitar mucho más. Lo interesante es su atractivo frente a todos, expertos o no. Algo querido por los amantes de lo bueno y bello. La manifestación justa. Así que relájense, acomódense, pero no se duerman, porque hoy serán testigos de un relato perdido. Atemporal, pero sobre todo, encantador. Coyiro presenta a Cobra, el arte de vivir bajo presión. ¿En serio creo en lo que digo? Sí, así es. Y hoy tengo tres objetos que responderán por mí. Primer objeto, rifle de asalto, Cobra. El pirata espacial más buscado de la Vía Láctea. Título que lo ubica en cosas muy extrañas. Una chica pide ayuda a Cobra y a su compañera, por lo visto, si sí la necesita. Cobra le pide a Armanoid que proteja a la joven mientras él hace lo suyo, tal como esperábamos. Sin embargo, no todo es perfecto. Y es muy peligroso que eso continúe así. Armanoid lo anima y le da razones por las que esto ocurrió. Cinco años retirado hace que se oxide en momentos inesperados, y eso no es lo mejor para seguir vivo. Y hablando de vivir, la chica aún está de este lado. Perfecta es la ocasión para averiguar cuál es el problema. Ella no responde. Cobra llama su atención y le dice de manera amable que no desconfíe de quienes le salvaron la vida. Ahora sí, reciben una respuesta. Exactamente reciben un nombre, Sigoba. Un hombre tan desalmado que no le permite seguir hablando cada vez que ella lo recuerda. Y hablando de recuerdos. La psicoarma es el arma perfecta. Tan solo basta pensar en el blanco, pero hoy falló por primera vez. No hay nada perfecto, ni armas, ni espías. Todos están listos para fallar alguna vez. Segundo objeto, cámara. Aquella chica que necesitaba ayuda es tan solo un producto de la presión, de la extorsión. Otra víctima que no siempre dirá la verdad siempre y cuando las amenazas de asesinar a alguno de sus familiares, en este caso su hermana, sean constantes. Esto es un trato común en Sigoa, mercader de esclavas, y también un monstruo bastante sabio. Nuestro segundo objeto nos transportó a un lugar bastante extraño, con una luz llamativa, una pantalla y una explicación demasiado precisa. Es un arma maravillosa, la psicoarma amplifica el poder mental, el cual produce gran cantidad de energía en forma de ondas caloríficas que son detectadas por los rayos láser de las armas. Reproduce la psicoarma basándote en esta película. Sí, señor. Al otro día. El pirata más buscado de la Vía Láctea lleva un día en la Tierra por cuestiones de la vida. Y más vale que se quede. Debe hacer algo para detener un enemigo bastante peligroso. Sigoba tiene la información necesaria para crear soldados igual o más precisos que cobra. El plan maestro se está ejecutando. Esta es la primera muestra. Aunque no hay nada perfecto, pues... El tiempo corre muy deprisa. Tercer objeto, psicoarma. Alguien debe redimirse, poner en práctica lo que sabe para superar los problemas. Pero tiene un punto débil, que tú y yo debemos saber. Cobra tiene un poder mental muy limitado. Gracias a cinco años de retiro, sigue siendo un reto muy agotador para el experimentado portador de esa arma, que no es tan perfecta como parece. Cobra y Armanoides están listos. Sigoba, el monstruo más astuto, también está en todas partes, mientras la psicoarma gasta la energía de su portador. Armanoid, de paso. Armanoy también es poseída por aquel monstruo aunque ella tenía la alternativa necesaria para mantener a su compañero a salvo Espera Sigoba Tengo instalado un explosivo automático en mi cuerpo Quita tus manos o mi cuerpo explotará Todo lo que está ocurriendo, esto que ven aquí es el producto de la presión Es la razón por la que este villano está contento, la astucia vence la mayor de sus batallas, sin embargo, la victoria no está del lado que piensas, el instinto, un viejo conocido, lo ayuda a no ser preciso, sino a ser coherente, lo ayuda a no ser predecible, ya que solo le queda la intuición, secreto de la psicoarma es usarla con el espíritu el recuerdo de ese disparo no lo va a atormentar más no hay por qué tiene un compromiso debe salir lo más rápido del planeta tierra para evitar ser atrapado él hizo lo que tenía que hacer la manifestación justa en el momento necesario tan solo es una prueba el arte de vivir bajo presión con el protagonista de hoy nada más y nada menos que cobra el pirata espacial desde república dominicana para ti te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene cuídate